Hola mis queridos estudiantes, en este video aprenderemos qué es una anualidad diferida y cómo realizar una tabla de amortización con ellas. Probablemente todos hemos escuchado la típica promoción de lleve su carro ahora y empiezo a pagar en un año, o el ICTEX que no te cobra durante la época de estudios. A ese tiempo típicamente le llamamos periodo de gracia. Aunque la verdad no tiene mucho de gracioso, dado que en cada periodo los intereses no pagados se abonan al saldo de la deuda, generando un mayor capital adeudado y con ello mayores intereses. Es por ello que para una anualidad diferida puedes decidir entre no pagar nada y dejar que tus intereses se incrementen o Pagar el valor de los intereses generados en cada periodo mientras dure el periodo de gracia. Esto mantendrá la deuda estable en el valor prestado y los intereses iguales. Veamos cada uno de los casos con un ejemplo. Se adquiere hoy un vehículo que presenta periodo de gracia de 6 meses y que luego se pagará en 6 cuotas iguales mensuales de 5 millones cada una. Si la operación financiera se realiza al 2% mensual, calcule el valor del vehículo matemáticamente pues traeríamos el valor presente de la anualidad y esto nos daría 28.7154 y luego lo traemos seis meses más hacia el presente para 24.869.552 pero miremos cómo quedaría la tabla de amortización de Excel y dónde están estos valores que nos está dando la ecuación matemática miremos entonces la tabla sabemos que el periodo de gracia va a durar seis meses aquí, así que los voy a dejar en cero. Y nos dicen que después de eso pagaremos 5 millones de pesos en cada uno de los siguientes periodos. El interés es del 2% mensual, así que vamos a tomar el saldo de la deuda multiplicado por la tasa de interés y fijamos el interés, igual a como hemos calculado todas las otras tablas de amortización que hemos hecho. La cuota, cuota menos el interés, El saldo, bueno, todavía no tenemos el dato. Este dato es el que le vamos a pedir a Excel que nos busque y vamos a programar el resto. Saldo anterior menos abono a capital. Como necesitamos el valor presente del vehículo, datos, análisis y sí, buscar objetivo. Esa celda final con el valor cero, cambiando el valor del saldo inicial de la deuda automáticamente entonces Excel nos está buscando un dato y nos dice 24.869.552. El valor presente de la anualidad que tenemos aquí, que nos había dado 28.007, es esta. Indicándonos que el valor presente de los 5 millones es ese valor. Y que luego hay que traerlo 6 periodos hacia adelante, miren que ahí sacábamos entonces la siguiente parte de la ecuación que nos dio 24 millones miremos ahora qué sucede cuando pagamos los intereses durante el periodo de gracia en este caso colocamos que la cuota es igual al interés observarán ustedes que no nos está dando cero en, en el último saldo así que vamos a ir a datos análisis y sí, buscar objetivo ese último saldo debe ser cero cambiando la celda del saldo inicial y aceptar. Y miren que cuando la cuota es igual al interés, el valor del vehículo quedaría en 28.7154. Lo mismo que nos estaba dando el valor presente de la serie de pagos. Ahora... ¿Qué pasa para calcular la cuota? Nos dicen, ¿de cuánto serían las cuotas si el vehículo tuviera un costo hoy de 50 millones de pesos? En este caso, lo que vamos a transformar aquí, voy a mantener los ceros en las primeras cuotas, y lo que vamos a transformar aquí es la cuota. Por supuesto, si me dicen que el vehículo vale 50 millones de pesos, lo dejaremos ahí, y lo que vamos a hacer aquí es con la función pago, Encontrar el valor de la anualidad, por supuesto, tomamos la tasa de interés, los seis periodos que nos faltan para liquidar la deuda, menos el valor actual, y el valor actual lo vamos a tener aquí, al final, el saldo al final después del periodo de gracia. Lo cerramos, nos dicen que son 10.052.453.04, y en efecto... Pagando ese valor, esos 10 millones 52 mil durante seis meses, logramos liquidar a cero al final del mes 12.